Buenas, hoy empiezo un nuevo reto, un nuevo reto personal. Y si me quieres acompañar, bienvenido estás. Se trata de dominadas. Tengo la vara aquí atrás. ¿Qué pasa? Que es un ejercicio que siempre, siempre me ha gustado. No he llegado nunca a ser muy bueno con este ejercicio. Entonces, Hoy he decidido de empezar un, un, este, reto, este reto y lo que voy a hacer, voy a dejar atrás las dominadas que hacía antes, como estas, y me voy a centrar más en un movimiento completo, en un movimiento estricto, así como se ve en esta imagen, vale, con el abdomen y la espalda, la, la zona lumbar, Contraída para así mantener equilibrio, para no balancear en la vara y hacer una dominada estricta, sin balanceo, lento, ¿vale? No me interesa velocidad, sino activar la más cantidad posible de fibra muscular, ¿vale? Poner el músculo a, a que trabaje bien. Entonces, hoy empiezo este lo que vais a ver es el nivel cero vale lo hago así ¿por qué? porque hay gente que me sigue y si alguno de vosotros me quiere acompañar si alguno de vosotros quiere entrenar conmigo vamos a empezar hoy al nivel cero lo que significa tenemos cinco series de dos dominadas estrictas al final de la serie tenemos cinco segundos de contracción isométrica nos vamos a mantener con los codos a 90 grados en la vara vale esta posición uh -huh. descansamos y nos vamos a, a mantener colgados de la vara 10 segundos es poco es verdad pero lo que hacemos hoy lo repito es el nivel cero Vamos a progresar, vamos a añadir repeticiones y tiempo en las contracciones isométricas, poquito a poco, ¿vale? Sin prisa. El descanso entre series es de 45 segundos, ¿vale? ¿Es mucho hoy? Sí, es mucho hoy, porque son pocas repeticiones, para algunos, no para todo el mundo. Son pocas repeticiones, pero lo que acabo de decir, poquito a poquito vamos a añadir. Y los 45 segundos se nos van a quedar muy cortas. Ok, chicos, venga, vamos a sudar un poco. Thank you. Bueno, esta ha sido el primer entrenamiento, la primera rutina de nuestro gran viaje. Yo quiero llegar a 20 dominadas, así como habéis visto, esta forma, ¿vale? 20 dominadas en una serie sin descanso, me gustaría a mí, porque yo creo que con 50 años si llegas a hacer 20 dominadas estrictas, correctas, está bien, para mí, ¿vale? O cositas. Bueno me perdonáis, yo nunca vengo con el guión preparado antes, lo que estoy comentando en los vídeos es lo que me sale a mí en el momento, así que como tampoco soy nativo español, a veces me sale a algún pájaro, pero bueno, estoy aquí con vosotros. Sí, este ha sido la primera, el primer entrenamiento, vamos a seguir, vamos a aumentar y yo creo que lo vamos a hacer Tres veces a la semana, ¿vale? Intentaré venir aquí y grabar los vídeos tres veces a la semana para que tengamos más o menos un progreso. Y estoy planeando cada dos semanas que pongamos, bueno, estoy planeando cada dos semanas. Yo lo voy a hacer, si vosotros me queréis acompañar, estáis aquí conmigo, ¿vale? Cada dos semanas voy a hacer un test, como un examen. Me voy a colgar la vara y voy a hacer lo máximo posible en una serie a ver si he progresado a ver si si mi fuerza crece en la vara ok gracias por acompañarme chicos nos vemos a la próxima